Hola ñañita, ¿me puedes prestar la tarea de mate? Apúrate antes de que venga el profe porque si me cacha me pone cero